¡No importa cuánto caiga! ¡Siempre me levantaré! ¡Genas! ¡Retical ¡Light! ¡Vamos! ¡Te estoy esperando! ¡Yuhu! ¡Órale! ¡Destructor Imperial! Yo me encargo ¡Marufa! ¡Prilogia! ¡Yeah! Mirupa. Y ¡Ah! ¡Liotera! ¡Prepárense! ¡Oh! ¡No escaparás! ¡Ven! ¡Combustión! ¡Genocidio! ¡Bomba tónica! Iniciando operación. ¡Tranquila! ¡Ah! Overclock. Campo magnético. Interceptor. ¡Operación! ¡Campo gama! ¡No escaparás! ¡Tiroteo! ¡Atrás! ¡Misión! ¡Salvafobia! No. ¡Pocesión! ¡Eso sí! ¡Es falla, No, Estalla, no intentes. ¡Hemorraquia! Intenta escapar de esto. ¡Fuego! Justo en la mira. ¡Centinela! ¡Ahora! ¡Torrente sanguínea! Esto se ve muy prometedor. ¡Driva! ¡Schwertheim! ¡Comienza a rezar! ¡Blat! ¡Lumet! ¡Requiem! ¡Otempat! ¡La ¡Vamos! ¡Ven por mí! ¡Caso Tropical! ¡Loryu! <ríe> Estás aquí. Y ya no puedo hacer más que llorar. Quiero volver a intentar. ¡Luna oscura! Repetiré esto las veces que sean necesarias. ¡Vamos al espacio! ¡Carta astral! Se acabó. Hagamos lo correcto esta vez.